Yo creo que, sobre todo, es un estado de ánimo. O sea, una, in, una indignación, por usar la palabra tan manida, pero mucho iPhone, mucho iPad, mucho eh, Android, mucha tecnología, ¿no? Y de, de la gente está en la manifestación, pero a la vez está en el en Internet, ¿no? Eh, soy fundador y, y director de una compañía que se llama Weblogs SL y lo que hacemos son medios especializados en Internet. Uh, y sobre todo lo que buscamos es eh, Dar una voz a, a la gente apasionada de, de temáticas muy concretas para compartir su pasión. Tengo un negocio y un trabajo y tal, eh, una vida familiar, tengo hijas y tal, no me puedo quedar a dormir en, en la puerta del sol. Es una batalla que vale la pena dar aun cuando no la puedas. Para mí eso es la esencia del quitario hay una determinada distribución de los roles. ¿no? O sea, de 100 personas hay uno que es el que crea contenidos, hay otros 10 que comparten y transforman, y luego hay 90 que eh, consumen sus contenidos y a lo mejor no aportan nada. ¿no? Y esto es normal, o sea. Si pensamos ocho años antes en, el, en las elecciones después, famosas justo después del, del atentado de ETA en, en eh, perdón, perdón, no de ETA, fíjate, el atentado de, de... Estaba pensando en el otro. El atentado de los trenes y demás. La oposición a la ley SINDE, temas de copyright y, y no les votes. O sea, esos son los, los ejes en los que eh, me estaba moviendo antes del 15M. La única vez que intentamos hacer algo en la calle éramos 500 personas en Madrid y ya está. O sea, es, y entonces dijimos, bueno, está claro que los argumentos, el convencer, el, la movilización de Internet, no va a mover estas posturas. Eh, y dijimos, lo, la única arma que nos queda es el voto. Si conseguimos mover el voto de la gente que, para la cual esto es importante, eh, pues a lo mejor nos escuchan más. Y de esta reflexión surgió No les Votes. Montamos una página web y lo dimos a conocer, y dijimos, a partir de aquí, esto es un poco como todos los fenómenos de Internet, ¿no? que lo mueva gente más o menos conocida, o con más o menos trayectoria ayuda, eh, y bueno, y a partir, como que dice, el resto es historia. ¿no? Ha tenido su desarrollo, y, si, y si, además, si te fijas, y ahí ya empieza a converger con 15M, este tipo de cosas eran exactamente, o, o, o casi exactamente, la plataforma eh, en la que se estaba empezando a mover 15M. Hicimos un paso eh, pre-15M de cambiar el texto para darle la vuelta, para poner la corrupción primero. Mm, vimos la convocatoria del 15M, creo que alguno de nosotros habló con gente de los que estaban organizando. Fui a la manifestación, quedé allí con, con el dance y de repente a mí me llamó mucho la atención que había gente de todo tipo. O sea, gente... Eh, con, con aspecto más alternativo, más clásico, más mayor, más joven, eh, más mm, eh, clase acomodada o, o, o clase baja. Ah, ha habido un uso muy brillante de Twitter. Eh, ha habido un buen uso de Facebook. Eh, Twitter no hace la revolución. ¿Vale? O sea, no, no, no... Todo este tipo de tecnologías lo que hacen es que todos seamos un poco el agente Smith de Matrix. Y, y el 15M es un ejemplo clarísimo. Tienes una cierta sensación de que esto es histórico, ¿vale? que el perro flauta de hoy es el concejal de mañana. ¿no? Eh, esto que yo pienso y que mantengo y que llevo eh, cierto tiempo, resulta que toda esta gente también lo piensa y está dispuesto a hacer esto. Y luego hay cosas curiosas. ¿no? Si tienes, por ejemplo, eh, Intereconomía, que obviamente tiene unas posturas muy marcadas y muy extremas, pero que sin embargo han sido uno de los grupos que mejor olfato periodístico ha tenido, que desde el primer día alquilaron una terraza en, en la Puerta del Sol. Y esto es un poco de donde, de donde venía.